Estamos en el medio del mundial y eso acapara la atención de, de, todo, de todo nuestro país Pero lamentablemente ocurren hechos desgraciados Como el que se vivió hace unos días en la escuela de Flor de Maroñas Creo que es una noticia que a todos nos impacta A quienes fuimos a la escuela pública y gracias a la escuela pública pudimos hacernos camino a la vida Es un, un dolor que se siente propio Realmente es algo que indigna, que molesta, pero creo que a todos los uruguayos indigna y molesta. Y realmente nos debe llamar a la reflexión. No es la primera vez que hay actos vandálicos contra la escuela, no es la primera vez que roban la escuela. Si sí la magnitud de este hecho, donde se incendia, se prende fuego a propósito, este, nos ha llamado un poco a, a esta congoja y a esta... Rápidas respuestas que hubo del gobierno y de la sociedad civil. Me parece que son situaciones que nos deben llamar a reflexión, que hay cosas para investigar, hay parte del gobierno, la, el área educativa que reaccionó bien, pero hay una parte del gobierno que es el Ministerio del Interior que tendrá que investigar por qué el 222 que estaba en esa escuela marcaba y se iba y nadie lo eh, cuidaba, nadie controlaba, nadie verificaba. ...que hiciera su trabajo y lo cumpliera. Los muchachos que hicieron esto... ...que aparentemente fue bajo los efectos del alcohol... ...la familia de esos muchachos que... Eh, ...reconocen no poder controlarlos... ...en fin, hay una situación... ...que nos preocupa a todos... ...y que debe llamarnos a que... ...reflexionemos... ...y pensemos... ...no solamente en el hecho puntual... ...no solamente en esta escuela en la actitud del policía, en la actitud de la familia, en la actitud de los muchachos. Es algo que no debe ocurrir y que no puede ocurrir. Son hechos que no solamente nos golpean y nos eh, duelen, sino que además son hechos que no pueden ocurrir en Uruguay y que todos tenemos que trabajar para que no ocurra. Realmente una situación que no deberíamos estar viviendo y que si tuviéramos una situación, una educación, y un país como el que queremos tener, estas cosas seguramente no ocurrirían. Hasta la próxima.